Ahora me voy a pasar aquí, porque este es el CI El seguí que le cargamos nosotros. Cuando nosotros vimos acá y lo extendimos, que a partir de ahí, todos ya saben que, cuál es el archivo que tiene que evocar. Por eso aparece este iconito con el archivo PHP acá. Este error es un error de convención, no es un error de PHP. Se ¿Sí? dice, la línea intentada incorrectamente, se si esperaban un tab, se encontraron dos espacios. O sea, en vez de poner un tab, hay dos espacios. Es un error de convención. Se compila y funciona bien, pero si vos querés ser. Muy bien o sea, ordenado y siempre seguir las convenciones pactadas, digamos, con todo. Sí. Deberías corregir también esos dos. Y paso a preguntar, ¿al compilador eso no le molesta mucho? Y viste que acá arriba dice convenciones, un error, un error de convenciones. Bueno, ese es nuestro archivo. Cuando hacemos clic acá, esto nos presenta esta... Este, Pantalla donde tenemos un tab, una pestaña para generación de código. Nos lista todos los eventos posibles y vamos a agregar el eh, del motor nuevo. ¿sí? Cuando todo nos agrega el evento para el botón nuevo, yo lo tildé, ¿no? tildé el evento nuevo allá, lo doy generar y fíjense el pedazo de código que nos ha agrega, agregado todo El Evento dice: Evento este, nuevo, abre y cierra paréntesis, no tiene ningún parámetro, abre y cierra la función. La función está vacía. ¿eh? Todo va a encontrar la función, la vaya más, pero no se va a ejecutar nada, va a pasar lo mismo que está pasando hasta ahora, digamos. Eh, fíjense que todo no agregó ningún comentario acá, acerca de esta función. Si yo voy al archivo acá en Atom, ya veo que está lo que todo agregó, ¿Sí? ¿si? yo borro esto, ¿qué bueno? Si yo borro lo que todo agregó, acaba de agregar y acá le doy actualiza, desapareció. ¿no? Ah. Voy a volver a ir generación de código esta vez. Voy a volver a marcar el de nuevo, pero acá abajo voy a decir que incluya co comentarios. Ah. Justo esta función no tiene comentarios. Pero hay y otras funciones sí. que, en las que tú acá arriba te genera un comentario y te explica en qué momento se ejecuta qué cosas podrías hacer, te dan unas pistas, digamos, y, y si tiene acá argumentos, te dice qué es lo que te va a dar todo a Por ejemplo, en el cuadro, cuando va a hacer un evento de selección, el TOBA te pasa el ID que vos le habías dicho, ¿sí? Y eso viene como una explicación en el comentario. Justo ahora me tocó una función que no tiene comentarios de parte de TOBA, pero acá está nuestro EVT nuevo. Ah, perdón, bueno, sí nos generó, nos generó el, el comentario. Por ahí acá se ve por el... ¿cómo le cambio los colores? Es mejor? Bueno, Fíjense esto, ¿sí? todos los archivos PHP que usa el TOA están codificados usando la codificación ISO 8859 1, esta que está acá. O sea que cuando abrimos un archivo, tenemos que asegurarnos de que de usar esta codificación. Si sí. yo selecciono ahí, tenía ahí. De... Bueno, voy a borrarlo y a pedirle a TOA que me vuelva, al general, porque estaba mal la codificación. Vamos a actualizar la generación del código, de código, este nuevo, incluir comentarios, general, acá, acá hay un comentario que, no, me, que no, no se está viendo. Este es un error del visor, este nomás. Pero en, en todo sí aparece el comentario. Y ahí nos explica. Atrapa la interacción del usuario a través del botón asociado. El método no recibe parámetros. Si recibiera parámetros nos daría, nos diría qué parámetros recibe, ¿Qué nos está dando? Bueno, entonces, hago clic en el botón y en este momento sí. se ejecuta acá el código. Sí. Yo en este momento le tengo que decir, cambiarme la pantalla, porque antes de que, se empiece, antes de que todo empiece a generar una nueva pantalla, le tengo que decir que quiero que cambie la pantalla. Y esto era this set pantalla. claro. Estamos dentro de la clase del SEI. Yo acá estoy haciendo referencia a esa misma clase, ¿sí? sí. En esta clase hay un evento que se llama SetPantalla. Y acá le tengo que pasar el nombre de la pantalla. ¿Cómo, se, cómo es la pantalla? ¿A qué pantalla quiero ir? No, el forno es una pantalla. Exactamente. sí. PAN, edición. Ahí metemos PAN, bien bajo. Y si vemos con este cambio, ya lo guardé. Ahora cuando hago clic en el motor, todo va al archivo, al, a la clase SV, busca el, el evento, la función que se llama y más bajo, nombre del evento, nombre del motor, lo encuentra y lo ejecuta. Nos hizo caso que en vez de generar la misma pantalla, generó la de. Sí.